Viejas maletas atadas con cuerdas para que no se perdieran los cuatro trapos que podías tener. ¿Qué lejos se van quedando aquellos benditos tiempos cuando salíamos de España con su bandera en la solapa? Salíamos rezando y llorando con ilusiones y penas que aquello no fuera una condena y muy pronto volverla a ver. Viejas maletas atadas con cuerdas para que no se perdieran los cuatro trapos que podías tener. Reintegrarte a tierra extraña, presumiendo en cada instante de tu origen, de tu raza. En tu solapa de Esos colores de España Hoy la vida ha cambiado Ya nada no parece tan lejos Se acabaron las distancias Ya no queda tan lejos la patria Viejas maletas Atadas con cuerdas para que no se perdieran los cuatro trapos que podías tener. Viejas maletas atadas con cuerda. para que no se perdieran los cuatro trapos que podías tener, los cuatro trapos que podías tener, viejas maletas.